La dirigente de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero García Crespo, aseveró que su partido no permitirá la inclusión de personajes ajenos al movimiento de la Cuarta Transformación, como políticos del gobierno moreno -Ballista. La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal rechazó que se busque integrantes de otros partidos políticos, calificando como juegos de la oposición las insinuaciones de que el exgobernador panista Antonio Gali podría sumarse al movimiento obradorista de cara al 2024. La dirigente también llamó al diputado Ignacio Mier Velasco a no alimentar especulaciones luego de que el morenista denunciara supuestas presiones a alcaldes para pintar bardas promocionales a favor de un funcionario del gobierno local. Romero García Crespo restó importancia a la propaganda y consideró que las manifestaciones de apoyo son expresiones de empatía. Sin embargo, reiteró el llamado a no colocar propaganda de morenistas antes del proceso electoral y señaló que todos los aspirantes de Morena deben competir en las mismas condiciones, asegurando que desde la dirigencia local no hay favoritismos.